cuadrático de la izquierda sea igual al término cuadrático de la derecha, el término lineal de la izquierda sea igual al término lineal de la derecha, y el término constante, de la izquierda sea igual al término constante en de la derecha. Tenemos que poner tres condiciones, pero lo que tenemos son tres, tres incógnitas, la alfa, la gamma y la f de t. Tenemos tres la alfa es una función del tiempo, la gamma es una función del tiempo, la f es una función del tiempo. Entonces tenemos tres incógnitas. No son tres constantes de integración, sino tres funciones de integración. Estamos resolviendo una cuestión diferencial parcial y entonces las famosas constantes de integración se convierten en funciones de integración. Entonces tenemos tres funciones de integración, alfa, gamma y f que tenemos que determinar. Bueno, aquí tenemos ya tres condiciones para que esto sea igual a esto. Se le poner tres condiciones para la X cuadrada, para la X y para la constante. Y eso nos debe determinar las tres funciones. Si todo lo hemos hecho bien, si hemos tenido suerte, las cosas deben salir bien. Bueno, vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Primero, aplicamos para la X cuadrada Escogemos los términos de la X cuadrada que hay por acá, y nos igualamos a los términos de la X cuadrada que hay por acá, y eso nos da esta ecuación. Esos son los términos de X cuadrada de la izquierda, estos es son los términos de la derecha, aquí no hay el término de la derecha, en X cuadrada, es el único que hay aquí, de X cuadrada. Que, bueno, ya, ya tomé, no, este es otro, este también. Está este de acá, contiene a la a, a la a cuadrada, está aquí, y luego que está el término de acá, de la que contiene a la, alfa con punto, a la alfa con punto. Y nos da esto, que es una ecuación diferencial. Lo que nos da es una ecuación diferencial para la alfa. Aquí está la alfa con punto, la derivada de alfa respecto del tiempo, y aquí está la alfa. Y entonces estos de acá estos nos dan esta constante que está acá. O sea, están determinados por el valor. ...de la frecuencia del oscilador Bueno, entonces tendríamos que integrar esta ecuación diferencial. No lo vamos a hacer. No vamos a buscar la integral de esta ecuación diferencial... ...porque vamos a hacer algo más sencillo todavía. Recuerden, no se trata de complicar el problema... ...sino de simplificarlo, simplificarlo lo más posible. Porque lo que nos interesa es la física... ...no las matemáticas. Nos interesa que las matemáticas más simples nos lleven a la física del problema. Bueno, entonces, vamos a resolver esta ecuación diferencial de una forma más sencilla. Vamos a proponer que la alfa no depende del tiempo. Si la alfa no depende del tiempo, ese término se cancela. Se cancela que este por alfa con punto, es igual a cero. Entonces nos queda una alfa cuadrada aquí. Entonces despejamos, nos queda alfa cuadrada igual al punto de esto, con la inversa de esto, sacamos raíz de ello y entonces nos queda finalmente que la alfa tiene que tener este valor que está acá, eh, que ahí, hasta, hasta acá, que la a tiene que tener este valor, si sí, de aquí, si sí, eh, anulándose aquí, nos queda que este término en alfa cuadrado igual es el término constante, pues despejamos la alfa cuadrada y lo que nos queda es que, sacando raíz cuadrada, que la alfa es igual a esta. La alfa tiene que ser positiva, no nos vale, no se vale la raíz negativa, porque la alfa, la alfa está aquí, está aquí, es el coeficiente del término cuadrático, es elevado a menos una cuadrática en X, o sea, una gaussiana. Entonces tiene que ser necesariamente negativo el asunto. Pero como está aquí un signo menos, entonces la alfa tiene que ser necesariamente positiva. Entonces tomamos la solución positiva. Aquí está. Ya conocemos la alfa. La alfa es igual a la A, que es la constante que, del inicial que tiene este valor. Entonces, ya sabemos, la alfa es una constante que cuyo valor es igual al valor inicial A, y ese valor A inicial... Que estaba por m omega entre 2 h. Y ha resolvido ese problema. Quedó determinada una de las funciones de integración, que en este caso resulta ser una constante. eso es muy importante porque eso, es, eso va a ver, va, tiene que ver con la anchura. Esa cantidad va a tener que ver directamente con la anchura del paquete gaussiano. Sustituimos ahora esa, ese valor de A o de alfa, ya lo conocemos, sustituimos, y nos vamos al término en X. Nos vamos al término en X. Eh, el término en X nos da una ecuación diferencial bastante más simple, porque aquí hay, eh, como, se, como se canceló, la alfa cuadrada de punto es igual a cero, desaparece ese término que es el que tiene valores cuadráticos entonces aparecen valores cuadráticos entonces nos queda solamente términos lineales aquí y acá y acá también y nos queda entonces una expresión eh, lineal, sencilla que es, también es una ecuación diferencial sencillita para la gama es gama por gama con punto igual a tanto a cero cuya integral es esta es directo es, es, es, nos sale que es una que gamma con punto es proporcional a la gamma, es lo que nos queda. Y pues el coeficiente de proporcionalidad es el exponencial, entonces nos hará que gamma es igual a menos, ga, menos omega por gamma con punto. Integrando esa ecuación, nos da esto de acá. Entonces, gamma sí es una función del tiempo, es esta exponencial del tiempo. Bueno, entonces ahora, como conocemos ya alfa y gamma, entonces ya podemos sustituir en el chorizote en el que teníamos acá volvemos a sustituir acá ya sustituimos el valor de alfa el valor de gamma y nos queda una ecuación diferencial para el f aquí está la f con punto y nos queda que el f con punto es igual a lo que resulte no hay más que lo que resulte es f con punto dividido entre IH h es igual a todo esto que está acá etcétera y con ello lo que nos queda esto, es esto, esto. Que f, esta no es una ecuación diferencial. Si nos dice directamente el valor de f es tanto, pues el valor de f es este. Entonces ya conocemos la alfa, la gamma y la f. O sea, sustituyendo en la ecuación diferencial, es, determinamos en efecto las tres funciones desconocidas, la alfa, la gamma y la f. Ustedes dirían, bueno, sí, pero es que aquí hay un, un problema. Es que arbitrariamente, arbitrariamente tomamos la condición de que, la, de que aquí, en la ecuación diferencial de la A, en la ecuación diferencial de la A, ¿dónde estaba? Este, tomamos que la, la A con punto... Vale cero. Entonces, dónde, en ¿dónde estaba yo? ¿Sí? Acá. Acá, la alfa con punto aquí, en esta ecuación diferencial, arbitrariamente dijimos, bueno, vamos a tomar alfa con con punto cero, porque entonces esto, la alfa resulta una constante y se nos simplifica el problema. Bueno, es que precisamente lo que se trata es eso, de es simplificar el problema. No nos interesa meternos en líos más complicados porque no tenemos que hacer matemáticas más complicadas para entender el oscilador. Pero además de esto hemos ganado mucho pero mucho al, de, al decidir vamos a tomar alfa con punto igual a cero porque al tomar alfa con punto igual a cero, la alfa resulta ser una constante la, el valor que, la, la que calculamos anteriormente la alfa, la alfa la alfa resulta ser esta constante. Y eso significa eso significa que la solución que hemos propuesto, la solución del de, de el problema, la alfa está aquí. Es decir, que esto de aquí se convierte directamente en una gaussiana que tiene una anchura constante, porque la alfa es inversamente proporcional a la anchura en una... Distribución normal, gaussiana, como esta. Entonces, la anchura es una constante. ¿Esto qué quiere decir? Eso tiene un significado físico muy interesante. Esa es la anchura del paquete. El paquete tiene la forma de una gaussiana. Ese paquete gaussiano está oscilando. Está oscilando. Está oscilando con una amplitud que va a estar determinada por la. Por la eh, como la B. Esta, esta, esta B que tenemos acá va a determinar la, va a determinar la, la, la, la posición del pa paquete original. Acá está. Está aquí la gama, que es la, la B, lo que va a dar la B. Este, eh, a la hora de tener esta constante aquí, lo que tenemos es un paquete que está separado del origen por la cantidad gamma. Pero la cantidad gamma está oscilando. La cantidad gamma, eh, ya la vimos acá, está oscilando. entonces está la gamma? Está acá. Es un oscilador. Entonces, lo que tenemos nosotros aquí, lo que hemos ya conseguido, es entender la naturaleza de esa solución. La A se convierte en una A, y se convierte en una constante, y eso significa que la anchura del paquete es constante. Pero la X media, que está dada por la gamma, la X media es la gamma, o la gamma es igual a la X media, como ustedes pueden demostrar, y por ahí en el libro les expongo con detenimiento las propiedades de la distribución normal, de la gaussiana, que es lo que significa cada cosa en una gaussiana. Y entonces la gamma es la cantidad eh, que separa ...a la X del origen, pero la gama es una función que está oscilando, es lo que acabamos de obtener, es uno, un oscilador con cierta frecuencia, acá está la gama, acá está la gama, está oscilando con la frecuencia omega, entonces lo que está haciendo el paquete es un movimiento periódico de oscilación que va y viene con frecuencia determinada por la omega, es la frecuencia circular del problema... Entonces, en efecto, omega es la frecuencia de oscilación del oscilador. Lo estamos viendo aquí ya claramente, oscilando con la frecuencia omega alrededor del centro de masa, alrededor de la B, el parámetro B. Y eh, con ello, lo que lo hemos logrado al proponer que la alfa es una constante, es precisamente que el paquete mantenga a lo largo de su tiempo la estructura de un paquete gaussiano con la amplitud A, con la anchura A, dada por esta cantidad. Es un paquete que mantiene fija su anchura. Entonces se trata ya de un paquete cuya forma eh, se mantiene a lo largo de la oscilación. La, la, la forma es una gaussiana de anchura A y eso no se modifica durante el movimiento, durante la oscilación. Entonces lo que se tiene es un paquete que está oscilando, que está oscilando con frecuencia omega sobre el eje X alrededor del punto B, que resultó ser esta cantidad, esta X0 es el parámetro que hay que determinar, es una constante inicial y que se mantiene su forma, de, su forma durante todo el tiempo. Es un paquete que oscila rígidamente, como si fuera de cartoncillo. Ustedes dibujan el, la gaussiana de una anchura A adecuado adecuada y la hacen oscilar sobre el eje X sin que cambie su forma todo el tiempo y es lo que tenemos. Si no hubiéramos elegido alfa con punto igual a cero, si no hubiéramos dejado que alfa fuera lo que resultado de la ecuación diferencial, de aquí, entonces integrando esta ecuación diferencial encontraríamos que pues, cuál es el valor de alfa con función del tiempo y nos encontramos un, es una solución complicada del tiempo es un arco tangente, algo así en el tiempo una cosa del tipo, lo que se obtiene de integrar esta ecuación diferencial para determinar cuál es el valor de la función alfa y encontraríamos con que estado esta cosa oscilando Está oscilando, pero cambiando constantemente su forma conforme cambiara su forma la alfa. La alfa es un arco tangente, entonces está cambiando su forma radicalmente en el tiempo. Entonces, por el hecho de que escogimos igual al cero, hemos obtenido un paquete que está oscilando en el tiempo aquí de manera rígida. Bueno, eso va a ser realmente muy interesante. Eso obviamente es uno de los paquetes más simples que podemos construir y todo lo que estamos obteniendo es una solución de lo más simple posible y de lo más ilustrativo posible. Hemos obtenido un paquete de oxidados armónicos que está oscilando rígidamente alrededor del eje, eh, de la, bueno, alrededor del punto eh, X0, eh, es una constante de integración y... Eh, con una anchura determinada también por las condiciones iniciales, por el valor de esta A. Esto es lo que determina la anchura del paquete. Pero esto lo fijamos nosotros. Esa es una cantidad M omega entre 2H, son parámetros atómicos. Es un número perfectamente bien determinado. Entonces, para que en efecto, el paquete rígido, para que tengamos el paquete rígido, le tenemos que decir a nuestro amigo la persona que está preparando el paquete en el laboratorio, fíjate bien, por favor, que a la hora de que prepares el paquete, tenga precisamente esta anchura, pero precisamente esta anchura, no otra anchura, esta. Si tiene precisamente esta altura, anchura, entonces va a cumplir todo lo que hemos visto y en particular el paquete estará oscilando rígidamente. Si tiene cualquier otra anchura, el paquete ya no será rígido. El paquete se estará cambiando de forma conforme el tiempo transcurre. Incluso se puede distorsionar totalmente conforme el tiempo transcurre, dándole valores suficientemente apropiados a las constantes de integración. Entonces, está en nuestras manos pedirle al, al laboratorista que por favor fije precisamente esta anchura inicial del paquete y ese paquete será un paquete que estará oscilando rígidamente a lo largo del tiempo será, será la forma en que evoluciona evoluciona simplemente oscilando sin cambiar de forma y, y ya finalmente lo que nos queda es, eh, es usar la función f de t ya explícitamente con los valores que le corresponden, despejar de todo lo anterior y nos queda la f de t igual a esto y con ello, lo que hemos obtenido es la solución si de X y T ya está aquí, con todos los errores constantes. ya Es la misma expresión que teníamos antes, en donde ya introduje todas las constantes anteriores. Aquí está la A, aquí la ven ustedes, aquí está la A, aquí está la gama, el, el valor, es el valor real, la parte real de la gama, y la parte imaginaria de la gama está ahí donde hay seno, de omega T, seno de 2 omega T, ahí está la gama metida, pero aquí también está metida la gama, está oscilando con frecuencia omega. Ese término se está abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, expande, expandiéndose y cerrándose conforme pasa el tiempo, armónicamente con esta frecuencia coseno de omega T. Bueno, y aquí tenemos ese término adicional que es, es la parte real esta es la parte real, y esta es la parte imaginaria. Entonces, este, la psi eh, tiene un factor real, que está dado por esto, y un factor imaginario, que es este, este de acá. En particular, la densidad de partículas, que es el módulo al cuadrado de esta psi, que está aquí, la, la psi por la psi conjugada, la tenemos aquí, o sea, multiplico esto por su conjugada, desaparece todo lo imaginario por el hecho de de ser imaginario, tomando la conjugada, la, de factor, el factor de producto de una por su conjugada, desaparece esta parte y nos queda esta parte multiplicada por dos, que pues, nos da esto acá. Nos da esta es la densidad de partículas. Aquí lo que hemos encontrado ya, y tenemos la densidad de partículas de este paquete gaussiano. Y aquí está el paquete gaussiano. Aquí está claramente el paquete gaussiano es un paquete de gaussiano todo el tiempo, y todo el tiempo tiene la misma anchura, que está aquí, m omega entre h, pero la distancia del origen está oscilando como un coseno de omega t. Aquí tenemos aquí el oscilador oscilando alrededor del origen con la frecuencia omega, lo que nos muestra que en efecto se trata de osciladores armónicos que están oscilando con frecuencia omega y que tiene esta distribución espacial. eso la pueden ustedes dibujar si gustan, se la pueden imaginar, como quieran. Es una gaussiana, una distribución normal, perfectamente usual. y está aquí normalizada la unidad, ya le puse la constante normalización correcta. Y eh, eh, no tenemos ya más mayor eh, novedad. Pero podemos ahora aprovechar que tenemos la función de onda para calcular lo que querramos Recuerden, la función de onda es la función que nos da toda la posible información sobre el sistema. Cualquier información que queramos obtener sobre ese sistema debemos ser capaces de obtenerla de su función de onda. O sea, esa función de onda contiene todos los misterios, todos los secretos, todos los conocimientos respecto de estos paquetes gaussianos rígidos de partículas. Bueno, son paquetes sumamente interesantes, y no solo eso, sino que resulta ser un paquete sumamente importante, porque un paquete rígido, un paquete que oscila rígidamente, es un elemento extraño en la mecánica cuántica. Es muy difícil encontrar... Paquetes que, que estén evolucionando rígidamente en el tiempo. Eso ya no ocurre, sino se va distribuyendo en el tiempo, ya lo hemos dicho. Conforme el tiempo transcurre, las partículas más lentas se van quedando atrás, las partículas más rápidas se van adelantando, y entonces el paquete se va siempre ensanchando. En todo momento se está ensanchando. Lo usual de un paquete de partículas es que se vaya ensanchando. Y aquí nos hemos encontrado con un paquete que tiene siempre la misma anchura, dada por este parámetro que está aquí. El, el parámetro aquí es una constante, bueno, aquí es, al rato veremos cuál es el parámetro directamente, pero el parámetro sería esta cosa, si ustedes la consideran el paquete de la, es decir, la, la, la X cuadrada, el término de la X cuadrada, es de acá, dividido entre dos veces la anchura, dos veces la sigma, la distribución de la anchura, las fluctuaciones de la x la si la llamamos sigma a la raíz cuadrada de la de valor medio de la x cuadrada eso es lo que viene a ser la anchura por las fluctuaciones de lo que ya hemos visto allá ya hemos distribuido hemos encontrado y hemos utilizado esa eh, noción ya varias veces entonces si lo tomamos lo ponemos aquí lo que tendríamos es que ese paquete Está aquí rígido, decir, tiene una anchura, y que este paquete de anchura fija está oscilando a esta distancia del origen que cambia armónicamente con el tiempo. Y todo eso no nos interesa en cuanto a la distribución espacial, porque la distribución espacial está por esta cosa. Y bueno, ahora con, como tenemos la función de onda completa, como ya dijimos, como estaba yo diciendo... Ella nos da información sobre todas las características del problema. No solo esas características bonitas del problema, sino también cualquier otra característica del problema. Tenemos que tomar esta función de onda con todas sus complicaciones, así de complicada como está, para calcular el valor esperado de cualquier variable dinámica. Bueno, esto puede parecer muy complicado, pero sin embargo, en la práctica no lo es tanto, porque... Eh, es una función relativamente simple, es una exponencial cuadrática, es relativamente sencilla de manejar, sus matemáticas no suelen quedar muy complicadas, etc. En particular, si queremos calcular la X media, recuerden, la X media es precisamente lo que nos daba el teorema de Ehrenfest. La X media eh, es el promedio de las X y de acuerdo con la formulación del teorema de Erefes para problemas lineales los valores clásicos y cuánticos coinciden aquí nos tenemos que el valor promedio Juan, clásico sería x0 por el coseno omega t ese sería el valor promedio de este paquete de osciladores dentro de la física clásica y aquí es lo que obtenemos precisamente para el caso actual también o sea volvemos a que resultan ser iguales los resultados cuánticos y los clásicos. O sea, se cumple el teorema de Ehrenfest naturalmente, y se cumple para esos osciladores. Entonces, en particular, podemos calcular otras cosas. Podemos aquí calcular la densidad de corriente, o sea, la velocidad por Rho. La velocidad, de, la, velocidad la calculamos mediante el cálculo de la primera derivada de la función de onda. Calculamos la primera derivada, recuerden, esta es la primera derivada es la P, dividen la P entre la M, la masa, y obtienen la velocidad, que sería esta velocidad que estamos aquí. Multiplicamos la velocidad por la densidad de partículas, que también ya conocemos. O sea, tomamos esta cantidad dividida entre la masa, que aquí está la, la masa que tenemos que utilizar para la división, y la densidad de partículas, que ya la calculamos, que es todo lo que, lo que teníamos ahí, y resulta ser este, esto que está aquí es un resultado bastante más simple de lo que esperaríamos y que eso se reduce a, a lo que está acá y se reduce a lo que está acá o sea ya vean los detallitos algebraicos ustedes lo pueden ver no hay ningún problema pero finalmente resulta que la j queda dado por lo que, por lo que está aquí fíjense bien que esta j que es ro por b Rho por b está dado por ro por, por esto entonces lo que multiplica aquí a la, la ro es la velocidad. Entonces paso esto aquí, paso esto de aquí para acá y la velocidad está por menos omega X0 por el seno omega t. Y hasta aquí, aquí tenemos la velocidad media con que las partículas se mueven. Pero ven ustedes esta velocidad media es de cero menos, menos omega X0 seno omega t. Y esto es precisamente la derivada de X0 por el coseno de omega t. Eso, esto es la, la derivada de la x media de x0 por el coseno omega t. Y consecuentemente nos encontramos que la velocidad, que es esta, está directamente por la derivada de. Recuerden que aquí tenemos la. Ya, la que tenemos aquí la x0. La x0 es x, la x, x media. x media es igual a x0 coseno omega t. La derivada de este valor de x media es, debido a este coseno, es un signo menos, menos X0 por omega por el seno de omega t, ¿no? de omega cero. Y aquí lo que lo que tenemos es eso, menos X0 por omega por el seno de omega t, o sea, la derivada de la X media, o sea, la velocidad estaba por la derivada respecto del tiempo de la X media, o sea, de la X media con punto, que es precisamente lo que encontramos con el teorema de Ehrenfest. De las fórmulas cuánticas para el valor medio deben coincidir exactamente con las clásicas. Y aquí lo tenemos. El valor medio es X con punto media, nos da la velocidad, y que está por la derivada del tiempo de la X media, que es precisamente la relación clásica que obtendríamos. Y además, pues, yendo un poquito más adelante, pues nos encontramos haciendo una segunda derivada que la x con dos puntos en promedio, la aceleración media, sería pues, la derivada de la x media. Tenemos ahí que sería la omega cuadrada por la x media. Y nos da esta ecuación para el valor de la x media, eh, dos puntos igual a menos omega cuadrada, x media. Esa es precisamente la fórmula para la ecuación diferencial que define a un oscilador clásico y vemos que la fórmula que define a un oscilador clásico es igual a la fórmula para que corresponde al valor medio de la X una vez más se cumple el teorema de Ehrenfest como era de esperar, o sea estos son resultados que son casos particulares del teorema de Ehrenfest, mostrando que las relaciones clásicas se cumplen en valor medio para los problemas cuánticos y aquí tenemos un problema cuántica no hemos hecho ninguna aproximación, sino es totalmente exacto para el caso que estamos considerando, y nos encontramos que las leyes clásicas aplicadas a los valores medios corresponden exactamente a las ecuaciones clásicas de movimiento. Bien, lo que nos falta es ver cómo está lo de la anchura del paquete. Pues la anchura del paquete, de acuerdo con las fórmulas que tenemos, tenemos ahí varias explicaciones en el libro de texto. En eh, varios lugares les explico la relación entre los valores medios calculados con un, una distribución eh, de cuadrática media, una distribución gaussiana, como la que estamos viendo. ¿Cómo es que, ¿Cuál es la relación entre la, los parámetros de la distribución gaussiana y las valores medios del problema. Entonces, aplicando esas formulitas que aparecen por aquí, por allá, que aquí no estoy indicando porque se, se han puesto y se han utilizado en partes anteriores del libro de texto, pero que las ven ustedes con facilidad, porque por todos lados se las explico, la distribución, la anchura media, las fluctuaciones, la delta cuadrada en promedio, es a, por 1 entre 4A, cuando la A era la A que teníamos ahí de la, la alfa inicial, si es un entre 4A. Simplemente es, es la por, por definición, está por esto, y esto tiene el valor numérico que alcanza este de acá, es lo que dijimos, la anchura del paquete. La anchura del paquete está dada por esa cantidad y está dada por esta expresión de acuerdo con lo que habíamos obtenido. Pero podemos calcular así como calculamos la anchura en el espacio X, también podemos calcular la anchura en el espacio P. Lo que hacemos es calcular la dispersión de la P. Este es un cálculo más laborioso. Tienen que calcular el valor medio de la P y el valor medio de la P cuadrada. Después toman la, el valor medio de la P cuadrada y le restan el cuadrado del valor medio de la P. eso les da la, la anchura en el espacio P. Les da la frutación, oh, la varianza de la P. Y aquí está la varianza de la P. Y lo que resulta, lo que resulta es, esto es lo que resulta, es un, este valor. Como ven ustedes, es una constante. También es una constante. Entonces multiplicamos la dispersión de la X por la dispersión de la P para ver qué pasa con el teorema que presentó Heisenberg de la el producto de la dispersión de la X por la dispersión de la P, ese tiene que ser no menor que H cuadrada sobre 4. Esa fue la, la conclusión general que obtuvo, que obtuvo Heisenberg y es la que nosotros obtuvimos y ya la demostré. El producto de la dispersión de la P por la dispersión de la X es no menor que H cuadrada sobre 4. Bueno, aquí tenemos la dispersión de la X, la varianza de la P, la varianza de la X, la multiplicamos y el resultado de la multiplicación es H cuadrada sobre 4. Lo que obtenemos es precisamente que el producto de las varianzas de la X y de la P es precisamente un cuarto de H cuadrada. Pero es el valor mínimo que le fija a este producto el teorema de R. Pues. Entonces resulta que en el caso de este paquete se cumple una condición muy, muy especial. El paquete que acabamos de construir, que es un paquete eh, inelástico, un paquete rígido, este paquete tiene también la propiedad de que el producto de sus dispersiones tiene el valor mínimo posible. Entonces, es un paquete rígido, oscila rígidamente, pero que además es un paquete de la mínima dispersión, el producto de sus dispersiones, el producto de sus eh, anchuras, eh, tiene un valor mínimo. Delta X al cuadrado por delta P al cuadrado en valores medios es igual a un cuarto de H al cuadrado. Eh, es decir, no, no tiene que usarse la ecuación igual o mayor, sino es igual en todo mayor, en todo momento. Y en efecto, tanto la, del, la dispersión del X como la dispersión de la P son constantes. Entonces, el producto de ellas también es una constante que resulta certificada por el teorema de, de Heisenberg para el valor mínimo posible. Entonces, trata de un paquete que es sumamente interesante, un paquete de osciladores armónicos que es a la vez rígido, inelástico y de mínima dispersión. Entonces, es un paquete excepcional de los osciladores, porque no solo los escogimos rígido, sino resulta ser que, sin darnos cuenta, sin saberlo, lo escogimos con un paquete de mínima dispersión. Ese paquete de mínima dispersión mantiene su mínima dispersión durante todo el tiempo. Conforme el tiempo transcurre, no se va haciendo más dispersivo, como decíamos. Las paquetas, partículas más lentas se quedan atrás, las más rápidas se adelantan. Entonces el paquete siempre se va ensanchando. Bueno, pero hay una excepción, que es este paquete. Este paquete no se ensancha. El producto de sus versiones es una constante. Entonces es un paquete de mínima dispersión y rígido. Se trata de un paquete extraordinariamente especial, muy, muy particular. Entonces, en pues nuestra intención de simplificar las matemáticas lo más posible, lo que logramos fue alcanzar, un, a construir el paquete de oscilados armónicos más simple y más interesante y más rico de la física cuántica. Este paquete rígido, inelástico, elástico, de mínima dispersión esto Vamos a pensar en una posible aplicación de esto. Piensen ustedes en un fotón. Un fotón tiene una frecuencia bien definida. Si ese fotón está oscilando, entonces es un coseno de omega t, donde omega es la frecuencia del oscilador, que es exactamente lo que estamos teniendo aquí. Entonces es un oscilador como este. Entonces cualquiera de esos fotones puede ser un miembro de este conjunto estadístico. Y si... Bueno, podemos tener de esos osciladores todo un número tan grande como querramos para construir un, eh, una distribución gaussiana de ellos. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar un paquete de electromagnéticos de frecuencia bien definida y distribuirlo espacialmente eh, con la anchura que hemos propuesto. Con esa anchura logramos que ese paquete sea de mínima dispersión y sea rígido y además, eh, bueno, sea paquete rígido y de mínima dispersión. Ese es un paquete, sería un paquete electromagnético de, fre, de frecuencia omega, de luz de este color, y sería entonces un haz de luz de este color, pero ese haz de luz tendría la propiedad de ser eh, de la mínima dispersión, entonces, estaremos construyendo un haz luminoso de mínima dispersión. No es posible construir un haz luminoso con menor dispersión, porque esa es la mínima posible. ¿Y qué es lo que constituye a un haz de luz de mínima dispersión? Pues un haz de luz que no se dispersa conforme viaja, que va viajando sin dispersarse. Y lo que viaja sin dispersarse como luz, es la luz de los... Eh, ¿cómo se, fue la, se fue la palabra. Este, los aparatitos que puse luces de, luz en los laboratorios. este Los eh, láseres. Láser, láser, exactamente. Fue, se fue la palabra. Lo que, ten, lo que produce luz coherente de mínima de dispersión es un láser lo que estamos describiendo es, es, con esto es un as láser. Y esa es la teoría que se aplica al estudio de los, láser, de los láseres. La, lo estudio, la, la, los láseres son eh, paquetes que van a viajar sin dispersión en el espacio o prácticamente sin dispersión. Entonces están modular, modelados por un paquete de mínima dispersión como el que acabamos de construir. Entonces la teoría que acabamos de construir es la base de la teoría del efecto láser, el estudio de los láseres, el estudio cuantitativo, cuántico de la luz láser. Y consecuentemente se dan cuenta de la enorme importancia que tiene este oscilador, este paquete de osciladores que acabamos de estudiar, precisamente por el hecho de tratarse de la luz más actual que se está produciendo, de la luz más usado más usada en los laboratorios de investigación en la actualidad, que es la luz láser. De tal manera que en todo lo que dimos, hicimos fue, en nuestra hora de simplificar lo más posible nuestro problema, caímos al problema más interesante posible de un paquete de osciladores armónicos. Espero que esto les haga estudiar con más cuidado ese tema y saber que van a ser temas que van a tener que manejar más adelante con amplitud, pues es, ven nada menos que la luz láser, lo que estamos manejando. Bien, se nos va el tiempo con esto, Antes aquí lo dejo, y vuelvo a preguntar, ¿hay algún comentario por ahí? ¿Algún comentario, aunque sea chiquito? ¿Por ahí lo tienen? ¿No lo tienen ninguno, ningún comentario? Yo creo que esta parte sí hay que releerla, sí. profe, porque a mí sí me... me como que me trabé en algunas partes, pero pues ahí vamos, ahí vamos bien. Sí, es póngase a leer con cuidado, analizar, revisar, a pensar sobre el libro de texto. El libro de texto es muy claro, lo pueden entender con toda facilidad sin hacer demasiadas vueltas, pero eh, también es muy completo, es mucho más completo que mis explicaciones. Entonces yo les pediría, los invitaría una vez más a que lean el capítulo o la, la parte del capítulo correspondiente con con, con atención y con seriedad, con el lápiz y papel en la mano, y con ello ir necesitándose, ir haciendo los problemas, ir resolviendo, haciendo los calculitos que van necesitando, ir verificando todo, y al final pasar a estudiar los problemas del capítulo y resolver todo lo que puedan de problemas del capítulo. Ustedes sentirán la diferencia enorme que existe entre. Haber ciertos problemas y no haber ciertos problemas para un capítulo. Es algo así como que les expliquen cómo tienen que nadar y no salen del salón de clase. Aprendieron a nadar en el salón de clase y cuando se meten a la alberca, pues se hunden y se andan ahogando. Y la forma es de que la clase se dé no en el salón de clase, sino en la alberca. Y lo que estamos haciendo aquí es tratar de darles la clase en la alberca. Bueno, pues, entonces los dejo hasta la próxima y espero que me atiendan, que me hagan caso y que se llenen de problemas. Bueno, yo aquí lo dejo, los dejo y me regresaré con ustedes. Pues no sé cómo regresarme porque no veo dónde está el programa. Otra vez, ya no sé dónde le guardó Ana María. Uy. Bueno, yo me estoy ya despidiendo de ustedes y ya no sé, no, no, no me presta más atención porque ya estoy de salida y, este, y lo que quiero es entender, encontrar el programa para ver su cara y para ver si, para ver si alguno de ustedes me hace una pregunta por ahí, algo así, ¿no? Nada, ya, ya son las dos. Bueno, estamos están ¿Ya preguntando son? en el chat si va a haber tarea 6, pero creo que la pregunta va más para, Alberto, para Mario. Eh, André, pues. Entonces, aquí los dejo y yo si ya cierro el programa. No quiere cerrar ahora esta máquina. Ya cerró. Bueno. Y este... Y ya cerré todo. Y ahora, este de aquí se quedó abierto. Se quedó abierto, no sé Bueno, ya, ya sé. A ver. Stop share. Stop share. Ya le, le paro. Ahora sí me voy a salir. Bueno, hasta luego. Ahora sí. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Oiga, ayudante, este, vi el correo que mandó a uh, Gmail y quería saber si va a dejar una nueva tarea o se va a postergar. Eh, bueno, sí, va, va a haber una tarea hoy, justo hoy. Este, ya en un, en unos, en un ratito se las, se las publico y les mando el mensaje haciéndoles saber que ya. Este, y ya está ya está disponible la tarea. Muchas gracias. Recording stopped. ¿Algo más? Este sí quería preguntar si hay como fecha tentativa para examen. Bueno, el examen 2. Sí, en principio todavía no lo platicamos bien, pero en principio sería ya el próximo fin de semana. Eh, no sé si te estuviste, pero la vez anterior hablamos de esto, de que se les va a dar, se les va a, se va a publicar la, la, la siguiente tarea, la tarea 6, y se les va a dar lo de siempre una semana para entregarla, y, y el examen sería para entregarlo en tres o cuatro días a partir de que se les, que les envía. Pero sí, tentativamente sería ya a partir del viernes para entregar el lunes. Ok, gracias, gracias, gracias. Oh, ok, sí, no hay de qué. Bueno, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.